Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Renoso con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de la anatomía del bazo. Espero que puedan disfrutar de este contenido, sacarle mayor provecho a las informaciones que estaremos diciendo a continuación. Recuerden que el bazo es el principal órgano linfoide que tenemos en la cavidad abdominal. Este se localiza en el hipocondrio izquierdo. Y además de órgano linfoide, recuerden que este órgano, aquí se le denomina el cementerio de los eritrocitos. ¿Por qué se le denomina así? Se le denomina así porque los eritrocitos van a morir en este órgano. Este órgano también tiene una parte llamada en su porción interna conocida como pulpa roja y pulpa blanca. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el, la parte de la pulpa esplénica, que es esto, tiene unos cordones por donde van a pasar los eritrocitos, conocidos como cordones de birro y a través de ellos estos eritrocitos pueden morir justamente en esa parte del bazo se quedan ahí y por eso le llamas al bazo como el cementerio de los eritrocitos también recuerden que el bazo aquí se almacena los linfocitos B esos linfocitos recuerden que se producen a nivel de la médula ósea estos linfocitos tienen que ver con la función humoral inmunidad humoral ya hablando de la parte anatómica de este órgano lo que vamos a tener en cuenta es su ubicación, sus componentes, cuáles son, y esto es lo que vamos a estar viendo en esta parte. Espero que puedan disfrutar de este contenido y sin más preámbulo iniciamos. Acá tenemos el bazo. Este órgano se encuentra localizado, como mencionamos anteriormente, a nivel del hipocondrio izquierdo. Miren aquí. Este va a tener múltiples relaciones. Y para su descripción vamos a ver las caras que tiene. Este presenta esta cara que se va a dirigir hacia la costilla. Por lo tanto la vamos a llamar cara diafragmática o cara externa o lateral. Y esta es una cara medial, interna o visceral. En cuanto a la cara externa o diafragmática. Podemos evidenciar que su relación principal va a ser con el diafragma. Y a través del diafragma se va a relacionar con la costilla, novena y décima costilla. Por eso es muy importante estas relaciones que tiene acá el bazo con esas costillas. Esto es debido a, qué? a que una fractura costal puede lesionar este órgano. Y es uno de los órganos más importantes que se pueden lesionar en los traumatismos cerrados de abdomen. Primero hígado, luego bazo. Una ruptura de este órgano aquí puede producir una hemorragia importante, hemorragia interna. Las hemorragias a nivel de la cavidad peritoneal se denomina hemoperitoneo, lo que vamos a tener ahí. También vamos a ver que este órgano se va a relacionar, miren aquí, con los principales que se encuentran próximo a este. Dígase colon, páncreas, riñón y estómago. Esos órganos le van a hacer impresiones. Esto es parecido a igual que el hígado. Que el hígado, los órganos que se encuentran próximos a este, si son más fuertes, van a hacer impresiones se describe que el bazo es como una papa caliente ¿Cómo así una papa caliente usted la agarra con las manos y los dedos se le van a quedar marcados. eso va a pasar con este órgano en este órgano vamos a evidenciar lo siguiente tenemos acá un extremo posterior un extremo anterior miren ahí borde inferior este borde inferior tenemos un borde superior vamos a estar viendo acá la impresión más importante con relación a esta cara. Aquí podemos mostrarle lo siguiente. Miren, la impresión más marcada y más grande es la impresión gástrica. A esa impresión gástrica también algunos autores le llaman cara gástrica. Pero en sí es una cara visceral lo que tenemos acá. Solamente tiene dos caras, diafragmática y visceral. Entonces la cara visceral, la impresión más marcada y más notoria es la impresión gástrica. En esa impresión gástrica vamos a encontrar este espacio acá. Este espacio se denomina ilio. Recuerden que un ilio es un espacio por donde entran o salen elementos. Los elementos que entran o salen de acá son los vasos esplénicos, que conformarían en sí el pedículo, el pedículo esplénico. Entonces vamos a tener la vena esplénica, la arteria esplénica y otros elementos como ligamentos. Por ejemplo, este ligamento que es el ligamento espleno renal. También... Otra cosa importante es que por detrás del hilo esplénico encontramos acá la impresión renal. Esa impresión renal es dada principalmente por el riñón izquierdo, riñón izquierdo. Y acá inferiormente la impresión cólica, específicamente la flexura cólica izquierda es la que va a producir esta impresión. ¿Entendido? Esto es lo que vamos a tener acá con relación a las relaciones, valga la redundancia, más importante que tiene este órgano. Por ejemplo, aquí vemos el estómago que está cortado, que va a producir esta impresión acá. La cola del páncreas, ojo con esto, la cola del páncreas puede proyectarse hacia el ilio esplénico. Y aquí se va a fijar a través de un ligamento. El ligamento se denomina el ligamento espleno renal. Y hay un ligamento que es el ligamento pancreato esplénico que va también a estar aquí en esta parte. Y es importante tenerlo en cuenta. Ojo con algo aquí. En el ligamento renal ahí vamos a encontrar los vasos esplénicos envueltos en ese ligamento. ¿Entendido? En el ligamento renal Ahí vamos a encontrar los vasos esplénicos que van a estar justamente envueltos por ese ligamento. ¿Entendido? Eso es importante tenerlo ahí presente. Aquí podemos ver el ilio esplénico y los vasos que están penetrando. Entonces vamos a ver de dónde proviene la arteria esplénica. Acá. La arteria esplénica es esta arteria que se evidencia aquí. Esta arteria es rama directa del tronco celíaco. Miren. Y ella va a pasar por detrás del estómago. Por detrás del estómago. Y aquí podemos ver, esa es la arteria más grande, que, la más larga, que emite la arteria del tronco celíaco. Y aquí podemos evidenciar justamente cómo llega al vaso nítido. ¿Cómo la vamos a localizar? La vamos a localizar justamente en el borde superior del de páncreas, acá, esa arteria esplénica. Ella va a emitir múltiples ramas, va a emitir ramas que van para el páncreas. Va a emitir ramas que van para el estómago, tanto para el fondo como para la curvatura mayor del estómago. Y también aquí podemos ver la rama principal que va para el hilio esplénico, penetrando acá. Entonces, del vaso va a salir la vena esplénica, aquí. Y la vena esplénica la vamos a encontrar justamente detrás del páncreas. Miren, se ve acá cubierta. Entonces la vena esplénica va a estar detrás del páncreas y se va a unir luego con la vena mesentérica superior. Aquí vemos la vena esplénica en esta angiografía. Entonces, aquí en esta angiografía o arteriografía podemos ver la, vena, la arteria esplénica, podemos ver acá el tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Estas serían las arterias, ¿entendido? Ahora bien, vamos a ver las venas cómo termina. La vena esplénica, ¿cómo termina? Miren acá. La vena esplénica nace en el bazo. Miren cómo va a estar, justamente primero en el borde superior de la cola del páncreas, luego posterior. Entonces aquí va a recibir la vena mesentérica inferior. Miren acá. La vena mesentérica inferior viene siendo la principal afluente, en este caso, de la vena esplénica. Y luego ya va a terminar detrás del cuello del páncreas, uniéndose a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Y eso es lo que vamos a tener acá de importancia. Una obstrucción de la vena porta me puede producir de que la sangre no llegue hacia la vena porta. Y ahí vamos a tener un aumento del tamaño del bazo. El aumento del tamaño del bazo se denomina esplenomegalia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles pacientes pueden tener esplenomegalia? Un paciente con cirrosis hepática, por ejemplo. Un paciente con hepatopatías crónicas. Un paciente con falsemia puede tener también una esplenomegalia por un hiperesplenismo y esto es importante tener en cuenta, ojo con esto, los pacientes falcémicos cuando hablamos del hiperesplenismo, el bazo se está quedando con los glóbulos rojos y esto es una anemia muy importante que está ocurriendo aquí, la anemia de células falciforme en este caso para tratamiento de que el paciente no, se, no haga una crisis de secuestro que es lo que está haciendo el bazo acá, quedándose con esos glóbulos rojos, e impidiendo que vayan a otros lugares del organismo, entonces como tratamiento se les realiza una esplenectomía. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a hacer aquí en el caso de una crisis de secuestro en los pacientes falcémicos. Así que jóvenes, hasta aquí este pequeño video, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y espero que la vaya bien en esta actividad. El doctor Renan se estuvo con ustedes, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.